Para mí era muy importante poder estar aquí y, este, y compartirles esto que estamos haciendo porque me parece que es un ejemplo práctico de lo que en general en el país se está realizando en este gobierno de la Cuarta Transformación, que si lo miramos esto desde el territorio, en realidad nos damos cuenta que, pues, procede o digamos tiene como fuente un presidente que conoce muy a fondo todos los municipios de México y todas las necesidades y especialmente es un gobierno que reconoce las terribles desigualdades territoriales que existen en nuestro país. Esas 1410 hectáreas en digamos un 95% fueron mediante compra-venta. Aquí no hubo expropiación. No hubo, por eso hubo primero un diálogo. Y no hubo intermediarios. No hubo una empresa que contrataran, así como eran en los tiempos del neoliberalismo, de contratar empresas, bueno, digo neoliberalismo por decir también corrupción, ¿no? Porque esas empresas que contrataban, pues obviamente le pagaban más barato a quien estaba más amolado. Y esas empresas ganaban más conforme más bajo pagaban a la gente este eh, y así, y pagaban diferenciado pues según el arreglo al que pudieran llegar acá las cosas fueron distintas y parte de las decisiones que se tomaron es que aquí no iba a haber intermediarios todo era el gobierno quien llegaba y se presentaba y así entramos en, en diciembre al inicio justo, el mero diciembre la primera semana de haber tomado ya la responsabilidad acá nos fuimos a presentar allá con los ejidos, uno por uno este, y ya íbamos el INDAVIN, iba el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y en nuestro caso este, la SEDATU, que éramos quien coordinaba y siempre acompañados también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre íbamos en equipo y no había más que servidores públicos ahí este, platicando con la gente. El PMU, cuando lo concebimos en SEDATU, teníamos la idea eh, en un primer momento muy romántica, pero después eh, también muy práctica de que el mejoramiento urbano nos iba a permitir amortiguar ciertas causas de la violencia en el territorio. Y la verdad es que empezamos a involucrar más variables como la densidad de población, como eh, una perspectiva eh, en, el, en bueno, de, el análisis del delito, porque son ciertos tipos de delitos los que se pueden prevenir este el suelo disponible eh, y el nivel de marginación de la zona. Y eh, lo que vimos es que siempre que eh, nosotros llegábamos a, a implementar algún programa en algún municipio, teníamos la excusa perfecta para reordenar esa región de la ciudad. Entonces siempre hay que tener bien claro que este tipo de proyectos Pueden, pudieron ser devastadores en su momento y por eso toda la fobia de los megaproyectos, a todo lo que sea más de 10.000 mil metros cuadrados. Pero nosotros tenemos que utilizarlo también como la excusa para intervenir en el territorio, ordenar el territorio bajo la lógica del combate a la desigualdad socioespacial. A mí me parece muy afortunado poner en la mesa de discusión en el debate público, este tema de cómo se articula eh, la planificación territorial, el desarrollo económico a propósito de las actuaciones estratégicas, eh, como, como el, esta del aeropuerto, en términos de los impactos locales que tiene al final este tipo de obra, sino nada más la obra vista como una obra de infraestructura que genera de forma inmediata pues, empleos, derrama. Eh, comercial, de ingresos en el área, pero también como un proyecto de desarrollo regional y local en el mediano y en el largo plazo. En corto plazo rescato esta parte de la democracia, que es pues por lo que nos regimos y que reempodera un poco al Estado y no a los gobiernos locales, sino a la ciudadanía. Con el primer ejercicio de una asamblea eh, popular, de una asamblea ciudadana, el 10 de marzo de, del 2019, donde se le consulta a la ciudadanía si están a favor y qué quieren para sus comunidades.